¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuarta sesión ordinaria de Cabildo del año 2022, siendo lunes 28 de febrero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión ordinaria, la cual se lleva a cabo con fundamento en lo establecido por el artículo 33, en su párrafo segundo del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, por medio de la plataforma Zoom, en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por la Administración Municipal a fin de garantizar la salud y evitar la propagación de COVID-19. Les comento que la forma en que se les otorgará el uso de la palabra será la misma que se lleva a cabo de forma presencial, apegándonos totalmente a nuestro reglamento interno. Siendo las 8 de la noche con dos minutos del lunes 28 de febrero del año 2022, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria de Cabildo. Como primer punto del orden del día, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, procedo a pasar lista de asistencias. Presidente municipal, Enrique Francisco Galindo Ceballos. Presente. Regidora de mayoría relativa, Elodia Gutiérrez Estrada. Presente, secretario. Regidor, Gustavo Jesús Mercado Garay. Presente. Regidora Aurora Zamora Vázquez. Presente. Regidor Arturo Ramos Medellín. Presente. Regidora Carmen Yasmín Acuña Briceño. Presente. Regidor Alejandro Fernández Hernández. Presente. Regidora María Eugenia Castro Enguiano. Presente. Regidor Rodolfo Edgardo Caso Puente. Presente, secretario. Regidora Alexandra Daniela Cid González. Presente. Regidor Alejandro Casillas Torres. Presente. Regidora Tania González Pardo. Presente. Regidor Elías Gerrael Pesina Rodríguez. Presente. Regidora Marta Horta Rodríguez. Presente. Regidor José Ángel Lara García. Presente. Regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. Presente. Síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Presente. Síndico Maribel Lemoyne Loredo. Presente. Informa al presidente municipal que se encuentra reunido el coro necesario, que establece en los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 38 en su parte aplicable y 39 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí para celebrar esta cuarta sesión ordinaria de Cabildo del año 2022. Como segundo punto del orden del día, cedo el uso de la palabra al presidente municipal para que realice la declaratoria de validez de esta sesión. Gracias, secretario. En virtud de encontrarse reunido el quórum necesario que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 38 en su parte aplicable y 39 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, declaro legalmente instalada la cuarta sesión ordinaria de Cabildo del año 2022, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Adelante, secretario. Gracias, señor presidente. Se somete a consideración como tercer punto del orden del día y en su caso, aprobación de Cabildo, el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas relativo a la asignación de nomenclatura de calle en colonia general y Martínez de esta ciudad. Hago de su conocimiento que se recibió escrito del presidente de la comisión permanente de alumbrado y obras públicas solicitándose agendar el punto que se atiende dentro del orden del día por lo que con fundamento en el artículo 113 fracción séptima del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí se presenta el dictamen de la comisión señalada. En virtud de lo anterior, cedo el uso de la voz al regidor Arturo Ramos Medellín, presidente de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas, para que dé a conocer el dictamen que presenta. Gracias, secretario. Con el permiso de este honorable Cabildo... Eh... Informo que al haberse circulado en tiempo informa el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas que presido, solicito en este acto se dispense la lectura del mismo. Gracias. Gracias, señor regidor. Se somete a su consideración el dictamen que presenta la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas Se pone a votación la dispensa de la lectura según la solicitud del señor regidor. Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Los que estén en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Como siguiente punto, se someta a su consideración el dictamen que presenta la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas relativo a la asignación de nomenclatura a la vialidad ubicada a la calle privada Los Flores en la colonia general y Martínez de esta ciudad. Les pido por favor manifiesten en el sentido de su voto levantando su mano. Los que estén a favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Como cuarto punto del orden del día, se somete a consideración y en su caso aprobación de cabildo el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana relativa a la emisión de la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Algo de su conocimiento que se recibió escrito de la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana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 Gracias, señor secretario. Muy buenas noches, integrantes del Cabildo. Con su venia, señor presidente. La Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana somete a la consideración del Cabildo el dictamen que resuelve procedente de la emisión de la convocatoria para la ele la elección de representantes comunitarios del Consejo de Desarrollo Social. En sesión de la comisión permanente que tengo el honor de presidir, fue aprobada con modificaciones a la propuesta y por unanimidad el dictamen que presentamos y les fue circulado en tiempo y forma. Quiero resaltar que el 22 de noviembre del 2021 el Cabildo aprobó la, ex, la expedición del reglamento de, para la integración y funcionamiento de organismos de participación ciudadana del municipio de San Luis Potosí. Cumplimiento con la legislación vigente a esta fecha. El 21 de enero de 2022, en sesión ordinaria, el Cabildo aprobó la emisión del reglamento para la integración de juntas de participación ciudadana y a la vez la modifica y a, debe, y a la vez, perdón, la modificaciones diversas y disposiciones del reglamento para la integración y funcionamiento del organismo de participación ciudadana. En el instrumento que hoy sometemos a su consideración, se advierte la circulación que existe, la, la, perdón, la vinculación que existe con el Cabildo para emitir una convocatoria. tendiente a garantizar y ampliar la participación ciudadana a través de un ejercicio democrático que permita la renovación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, concibiendo a este órgano colegiado con una importancia particular derivado de que por el seno de su integración se, prioriz se priorizan las obras y acciones que se ejecutan con los recursos provenientes de las aportaciones y transferencias a los municipios provenientes del ramo 33 a través de los fondos de la infraestructura y fortalecimiento social y municipal. En esa convocatoria tiene como base garantizar toda la toda la costa la equidad de género y estableciendo con puntualidad que al menos el 50% de la integración del consejo deberán ser mujeres sin menoscabo que sobrepase ese porcentaje en su beneficio además de que incorporamos dentro de un transitorio la vinculación para para que de ser aprobada esta convocatoria se publique en uno de los diarios de mayor circulación en esta entidad atendiendo los lo previsto en el último párrafo del artículo 101, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, dando así la amplia publicidad requerida. Quiero resaltar que en esta convocatoria fue validada en su integridad junto, junto con la propuesta metodológica respectiva por el CEPAC y que nos fue comunicado el acuerdo y dictamen correspondiente por el que emitió su opinión favorable. Quiero manifestar las aportaciones que hizo llegar la regidora Hermosillo Casas relativo a que no es necesario emitir un reglamento para el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social, toda vez que el artículo cuarto del acuerdo por el cual el CEPAC emitió lineamientos para el funcionamiento de los Consejos de Desarrollo Social de fecha 30 de diciembre del 2021, ratifica la vigencia de este reglamento que aprobamos de organismos de participación ciudadana en sesión ordinaria, celebrada el día 24 de noviembre del 2021, que ya incluye el Consejo de Desarrollo Social. Le pido, señor secretario, que inserte mi intervención en el acta de esta sesión en su totalidad y tenga como parte integral del dictamen que fue circulado. Para concluir, no omito no manifestar mi agradecimiento al ingeniero Jorge Viramonte Saldana, director de Desarrollo Social, al maestro Martín Juárez Córdoba, subdirector de Desarrollo Rural, y al licenciado Sergio Martínez Sánchez, director de Normatividad, así como también al licenciado Martín Baca y al licenciado Ángel Castillo, para sacar adelante este tema. Asimismo, reconozco la jornada electiva de las Juntas de Participación Ciudadana, la labor del personal de la Dirección de Desarrollo Social, Secretaría y Asuntos Jurídicos, así como a los integrantes de la Comisión de Gobernación, como a su Presidenta Daniela Cid, el apoyo incondicional para que este tema fuera concluido muchísimas gracias por todo el apoyo es cuanto. Gracias señora regidora. Se somete a su consideración el dictamen que presenta la comisión permanente de derechos humanos y participación ciudadana relativo a la emisión de la convocatoria para el proceso de elección de los integrantes del consejo. Hay una intervención. Adelante señor regidor Arturo Ramos. A ver, secretario, creo que no sé si la lectura que acaba de hacer, la exposición del, del tema de la regidora Elodia, pero no es eh, íntegro el, la lectura del dictamen. Entonces tendríamos que proceder conforme el reglamento, de todas maneras, con la aprobación de la dispensa de la lectura del, del dictamen. O estoy equivocado. Sí. someter a votación señor regidor sin problema si me lo permite se somete a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen completo y les pido de favor manifiesten la intención de su voto los que estén a favor de la dispensa en contra abstenciones se aprueba la dispensa de la lectura por unanimidad. Y ahora sí, si me lo permiten, se somete a su consideración el dictamen que presenta la comisión permanente. Secretario. Sí, adelante, es el regidor perdón. Alejandro Casillas. Sí, perdón, muchas gracias. Este, nada más quisiera hacer un, un, dar mi punto de vista antes de la aprobación de esta convocatoria. Y este, si me pudieran despejar la duda, muy agradecido. En la consideración, en la consideración número séptima, dice, la convocatoria debe, deberá expedirse cuando menos un mes antes de la constitución formal del consejo, la que deberá celebrarse durante el sexto mes de ejercicio de los ayuntamientos, es decir, se va a publicar el día de mañana, pero el día de mañana ya estamos a primero de marzo, entonces, este, no sé si creo que estamos, o sea, ahí en cuestión de tiempo, si pudieran despejarme esa duda, se publica el día de hoy, si ustedes lo aprueban, sería publicado de manera inmediata en la Gaceta Municipal y, y en el periódico de circulación. No sé si haya quedado resuelta su duda, señor. Gracias, gracias, secretario. Gracias. Este, pide el uso de la voz la regidora Ángeles Hermosillo.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 Los que estén a favor, en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Cedo la palabra al señor presidente municipal. Gracias, secretario. Pedí la intervención después de haber votado este punto para hacer un reconocimiento y pedirle al secretario que quede asentado el reconocimiento a las presidentas de las comisiones, tanto de Gobernación como Derechos Humanos, la regidora Gabriela Cid, la regidora Elodia Gutiérrez, y desde luego a todo el cabildo por la gran jornada de participación ciudadana que llevaron a cabo durante las últimas semanas, quizás mes, meses, y que estamos llegando a un momento importante que hoy se acaba de autorizar, que tiene que ver con el Consejo de Desarrollo Social. Créanme que como ayuntamiento debemos sentirnos orgullosos de haber llevado una jornada intensa, complicada, por primera vez, ¿no? eh, la calificaría de histórica porque es la primera vez que llevamos este proceso tan ciudadanizado, tan abierto, eh, que, que no tuvo problemas, que no tenemos eh, mayores eh, conflictos, tanto ni, ni ciudadanos ni institucionales, y es de reconocerse, yo quiero dejar asentado este reconocimiento, señor secretario, en esta sesión de Cabildo a todas las y los integrantes de, de, de este cuerpo edilicio, en particular a las dos presidentas de las comisiones que que, ha, que enfrentaron el proceso y la verdad les quiero reconocer y las quiero agradecer. Es cuanto, secretario. Gracias, señor presidente. Cedo el uso de la voz a la regidora Daniela Cid. Muchas gracias, secretario. Eh, agradecerle, señor presidente, eh, este reconocimiento y el apoyo institucional para el desarrollo de, esta, de este proceso que, como bien usted dice, es un proceso histórico. Este, nunca antes habíamos realizado esta forma de, de elegir a los representantes de la ciudadanía en las juntas de participación ciudadana y especialmente reconocer el trabajo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la regidora Yoyis. Este, ha sido patente su compromiso, su entrega, su dedicación y en todo momento ha estado al pendiente de manera física y personal de, de todo el proceso y haciéndonos parte a ambas comisiones del desarrollo del mismo. Eh, de la misma manera, al secretario de su comisión, al regidor Ángel Lara, a todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, personas muy comprometidas. De igual manera, también este, agradecer el acompañamiento y el trabajo institucional siempre de los regidores y de las regidoras este, de la Comisión de Gobernación y del síndico Víctor Hugo Salgado Síndico. Eh, perdón, secretario de la misma. Eh, muchas gracias por estar aportando con sus observaciones eh, para que al, al día de hoy podamos llegar a este punto. Muchas gracias nuevamente, así como al equipo de desarrollo social que estuvo también al pendiente de todo este proceso. Gracias, secretario. Muchas gracias. Señora Regidora, ¿alguien más gusta hacer uso de la voz? Al no, al no haber más intervenciones y toda vez que han sido agotados los puntos del orden del día, cedo el uso de la voz al presidente municipal para la clausura de la presente sesión ordinaria. Gracias, secretario. Con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión de Cabildo, siendo las 20 horas con 21 minutos del día 28 de febrero del año 2022. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos secretarios. Muchas gracias, buenas noches se levanta noches. la noche. Gracias, gracias, gracias a, todos. a todos y a todas, y a todas. A Buenas noches Gracias secretario noches. Hasta luego, gracias